Bueno, y ahora sí, familia. Vamos a ponerle orden a la cosa por aquí, parceros. Vamos entrando en calor. ¿Qué tal ahí a todos? Ya ahora sí, parceros. Tenemos todo bajo control. Vamos a dejar esto por aquí, bajito de volumen. Que suene de fondo nada más. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo estamos? Es viernes, es el fin de semana, parceros ¿Qué tal a todos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, de verdad, que la energía La salud, sobre todo, parce, esté arriba Y como hoy hay mucho por hacer por aquí, parceros Yo creo que lo primero es Darles a ustedes parte de lo que es la página De 1341 bits con el servicio de los Koala Sampler Tutos Recuerden que Poniendo el correo electrónico se pueden bajar cada mes. Les va a llegar, no tienen que ir a ningún lado. Tienen que ir nada más a su correo electrónico. Eso es todo. Ahí le va a llegar, parse cada mes el link para que descargue el drum kit. Y lo pueda empezar a aplicar. No importa el DAW que usted utilice, no importa. Realmente es para el hecho de recibir los tutoriales en Koala Sampler. Y tener algunos drum kits que les pueden servir, que son sacados. De un proyecto muy específico que estamos trabajando actualmente aquí en la 1341 Beats. Estamos creando parse, ingeniería también. Y estamos haciendo por ahí nuestras maromas para mostrarles a fin de año. Por ahora, solo les decimos de ahí es de donde se están extrayendo esos poderosos bombos, cajas, hi-hats, sonidos. Que se incluyen en los drum kits. Totalmente gratuito, solo con suscribirse a nuestra página de koala sampler tutos en 1341 bits vamos a parar por aquí la musiquita porque vamos a entrar en calor de una vez parce dirijámonos al área de koala sampler tutos para que ustedes chequen cómo es esa pantalla porque hay muchas personas que tienen confusión al respecto y hoy vamos a aclarar estas cosas aprovechando el tutorial número 7 y lo primero que hay que hacer es venir a abrir una nueva ventanita en el navegador. Escribir 1341bits.com. Slash. Koala Sampler Tutos. Ahí está. Le da Enter. Y le va a aparecer esta pantalla negra. No se asuste. Es la pantalla de inicio. Para quienes no tienen todavía. Con 1341bits. Una cuenta gratuita. Que es muy fácil. No es sino registrarse. Aquí está. Se viene y se registra. O. Inicia sesión, si ya tiene una cuenta. Vamos a darle iniciar sesión. Recuerde ver esto, este tutorial y estos tutoriales desde pantalla extendida también, para que pueda chequear bien cómo es la movida y ta, ta, ta. ¿Sí o no? Y listo, ya estamos adentro. Es así de fácil. Ahora, esta es la página de Koala Sampler Tutos dentro del de apartado de 1341 bits. Acá al principio lo primero que les ponemos es una imagen para que cuando ya adquieran el Koala Sampler, se aseguren sí o sí de que su versión esté por encima de esta versión 1.4040, que es la edición Samurai. Por eso les ponemos este pantallazo para que se den cuenta de eso. Los trucos, ya saben. Y abajito es para que coloquen aquí el correo electrónico y se suscriban para poder que les llegue el drum kit. Este ya es el número 2. El 5 de enero más o menos arrancamos los... Tutoriales de Koala y por más o menos la mitad del mes tiramos el primer Drum Kit y ya estamos en el segundo. Si usted quiere, ya sabe, lo único que tiene que hacer es suscribirse usando el correo electrónico donde quiere que le llegue automáticamente el Drum Kit. Ya vamos en el segundo, ya lo saben, parce. Eh, dice ahí muy clarito, este boletín o newsletter se ha creado exclusivamente para quienes desean recibir las clases de los tutoriales y descargar sin costo el Drum Kit de cada mes. Solo se puede suscribir una sola vez con un solo email Ya sabe, al mes siguiente no hay que venir a poner correo Simplemente como usted ya se inscribió, le va a llegar cada mes el drum kit Espero, parce, que lo disfruten mucho y que lo usen, de verdad Porque para eso es, sobre todo acá en el Koala Que ya saben, es de lo que se trata Para eso estamos aquí Ya saben pues, parceros, es una entrega bien especial Ya una vez colocan arriba el, el correo, vienen aquí en este botón verde. Y se meten para que reciban las clases. También las pueden recibir. Directamente desde YouTube. No hay ningún problema. Aquí mismo en YouTube pueden verlo. O pueden chequear también. Dentro de la página. No hay ningún problema. Ya lo saben parce. Acá están todas las ediciones. Se van colocando la 2. Que la 3. Que la 4. Y así sucesivamente. Hasta encontrar. La última y la más reciente, por si se llega a perder, la de la, la, la, la semana pasada fue en honor a el canal de David, David Vincent y eh, estuvo un parche, estuvo muy brutal, no creí que me fuera a encontrar por ahí ese sample de esa banda sonora de ellos, eh, muy bacana y pues se creó una nueva instrumental que es de lo que se trata el sample Crear algo nuevo, sí, o okay. que acá está, para que se contacten, por si tienen alguna inquietud, bien pueda, por aquí me pueden hablar, por acá le pueden hablar al staff, también pueden hacer donaciones, claro que sí, no hay ningún problema, eh, y pues nada, parce, hay un blog, aquí en la página de 1341 bits, cuando quieran venir a chequear las noticias, cómo va la cosa, no es sino que se eche la rimadita, la pasadita, y listo, tener... Una suscripción en 1341 bits es bacano porque les enviamos códigos, cupones de descuento. Ahora estamos tirando cupones de CD Baby también, entonces, parce, y totalmente gratis. Tiramos uno, el que lo coja, lo coge y se lo lleva uno por semana. Así es la cosa aquí en 1341 bits. Así que bienvenido y bienvenida. Bueno, parce, eh, es lo que quería comentarles acerca de las páginas. No olviden, ya saben, tenemos ahí, va el cajón de los comentarios y puede poner las preguntas también, o puede venir directamente hasta las páginas, y al final ya sabe, viene y se ubica para que pueda dejar escrito su recado, su razón, aquí lo puede poner, contáctanos si tienes inquietudes, ya saben, en los comentarios de YouTube también pueden, no hay ningún problema, se saca el tiempito y se les deja la respuesta, y también eh, pueden chequear, el cajón de la descripción de los videos que se están dejando aquí de los tutoriales de Koala Samper. Ahí están los links para que se venga y no se pierda nada. Ni lo de los eh, recursos que es la página donde estamos. Ni tampoco pues los tutoriales como tampoco los drum kits. Como todo lo que ofrecemos aquí en 1341 Bits. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar en calor parce porque aquí hay muchas cosas que comentar. Ya ven. Ya estamos aquí chequeando, diciéndoles de Koala, que una cosa, que la otra Hago un pequeño recorder y no se les olvide, viene el THC para el mes de marzo, el próximo mes Vamos a tener de nuevo, parce, ya saben que el canal en YouTube de este proyecto es CypherHill1341 Para que lo busque y si no se han suscrito, también se suscriba al canal, como no, parcero o parcera Y pues nada, ahora sí, parceros vamos a entrar en calor Hoy vamos a tener algo sencillo en el Koala no es nada del otro mundo en sí. Eh, lo que sí me gusta es compartir con ustedes la experiencia y que pues, ya saben, si tienen dudas, parce, solo es que las dejen por ahí, que de una se les responde. Estamos es para colaborarnos. Hágase al Koala, si no lo tiene todavía. Si ya lo tiene, úselo. Es una herramienta poderosísima para crear ritmos. La interfaz del Koala está diseñada para crear boom -bap. Claritico y fresco, pero también cualquier género, no hay ningún problema. Eh, hoy vamos a chequear, parts, hoy vamos a relujar par cositas por aquí y quiero que las chequeen Hoy vamos a presentarles a ustedes algo llamado ESPI 1200 Es una app que instalas en tu computadora por ahora y también en tabletas La empresa es Logis Systems, eh, se las voy a dejar ahí en la descripción el link para que se dirijan Esta aplicación cuesta nada más como 20 euros, algo así Está en una fase beta, tiene algunos errorcitos, algunas cosas, pero eso es lo que, de lo que se trata la fase beta de estos productos. Eh, cuando uno detecta bugs o por ahí errores, simplemente es escribirles y decirles qué fue lo que detectó y ellos van a hacer caso de eso, obviamente, y lo corrigen. Parse, eso está ya muy mejorado, obviamente, tanto de aspecto como de muchas cosas. Eh, ahora se puede usar el 3D adentro de la... De la aplicación. Esto lo estoy haciendo con la ruedita del mouse. Esto que están viendo acá en este momento. Dejémoslo por ahí. Eh, se puede obviamente. parse modificar el aspecto. O oh, como una SP12. <ríe> Para los que la tienen. Excelente. Eh, o si ustedes es Louis Vuitton. Entonces una Low his Vuitton. Bien chévere también. O una Sterling Silver. O oh, mi preferida. carbón Pero también hay White Gold. Urban SP Camo, Que es como un camuflado urbano. Tornado de mode, otro camuflado Urbano, el Crip, que este es el, el por ejemplo Esta azul fue la que se usó para La carátula principal de The Realness Realm, el beat tape Que se sacó el año pasado, parce, brutal Todo hecho acá en la ESPI 1200 Unos beats muy azarosos, chequenlos Se fueron a distribución incluso Y, eh, o si usted es rojito Blood, ya sabe O la clásica, así es como se ve De todas maneras, la SP1200 Y pues yo me quedo con mi negra, que entre otras cosas se parece a la SP1200 nueva, la de Ruston, la nueva versión, que es así negrita con botones blancos y rojos también. Y pues bueno, yo voy a decirle que Apply Skin y así está. Es como la pueden ver, eh, el workflow en esto es muy fácil, acá abajo están los sonidos, ya por defecto trae algunos sonidos el, la, la, la, esta SP. Si sí, que okay, la ESPI. Aquí en el banco B6 de esto se mueve con este botón o con la tecla Control del teclado. Y también hay sonidos cargados. Pero se pueden reemplazar. Muy fácilmente lo reemplazas. Clic derecho y tienes todas estas opciones para hacer todo lo que necesites. Puedes también jalar el archivo directamente hasta el path donde quieras y listo. Recordar siempre dónde está uno parado. Este botoncito de acá es para venir a chequear el tono, o sea, el pitch. Eh, es la tecla shift en el teclado. Eh, sirve también para bajar hacia mix, que es los volúmenes y multi. La última opción es para cuando uno viene por aquí y chequea los multis. ¿sí? Ahí está, multi chop, multi level, multi pitch y salir de los multis. Eh, tiene compresor, filtros... Muy recomendado el de paso bajo, suena muy, muy azaroso, muy agradable. Eh, pues, parce, es, es, es muy bacán, es una cuca, de verdad, parce, que es una muy buena aplicación. Se puede usar en pantalla completa, así o se puede usar a media pantalla. Ustedes pueden modificar esto como ustedes quieran, no hay ningún problema. Eh, vamos a, a cargar aquí, Load Project, le da Yes. En el 9, se maneja igual que la, la SP1200, genuina la de EMU Systems. Eh, pongamos aquí este puede ser doble clic en el archivo secuencia 1 la secuencia se pasa de las flechitas del teclado ahí ven que puedo pasar, vamos a agrandar esto acá un poquito, ahí se ve que voy pasando los, las secuencias desde la pristo que es hombre a ver veamos Va. A lo mejor usted está escuchando o está viendo esto desde un celular y, o desde una tableta Póngase audífonos, es bueno porque estas frecuencias de este sampleo por ejemplo están en una zona grave Y a lo mejor no la estás pillando ahí en el celular y tal, entonces audífonos muy buena aplicación, se la recomiendo ESBI 1200 ya saben de Logis Systems parceros para que también sampleen y le tiren al koala ya todo muy buena aplicación parse se la recomiendo de verdad desde aquí ustedes pueden exportar ustedes pueden cargar un proyecto por ejemplo y lo pueden exportar directamente parse hacia eh, el do que ustedes manejen puede ser FL studio puede ser reaper puede ser nuendo puede ser cubase o puede ser logic o puede ser pro tools o puede ser lo que ustedes quieran y no interesa lo que importa es que ustedes tengan los stems y eso se puede hacer acá, le dan grabar stems, aquí record stems, pero también pueden grabar el beat y también pueden hacer exportación de pad o cargar el proyecto que es lo que acabamos de hacer y por supuesto grabar el proyecto. También pueden conectar aparatos MIDI, no hay ningún problema, asignar botones, gra grabar el mapeo de todos esos botones, cargar lo que ya habían hecho, limpiar el mapeo, etcétera muchas cosas a emplear directamente el límite de tiempo en esto no existe aquí porque obviamente está en una pc instalado entonces o en una laptop o va a estar en una lo que fuera va a depender es de la capacidad de almacenamiento que tenga el dispositivo en el cual se instala pues es por lógica no vamos a poner aquí play por ejemplo cuando graban los stems se los pueden llevar do que ustedes quieran por aquí tengo en el FL este mismo proyecto y ya con los cambios hechos sobre los stems y pues más ordenado más limpio aquí tiende a sonar más crudo obviamente porque si no lo configuras no le haces más eh, a, a la pista aquí los cambios y, y no mezclas y todo pues va a sonar de esta forma como está en este momento aquí Tienes como un bombo presente en toda la, la cuestión de los, de los hertz. Eh, la caja también, o sea, lo que es la percusión, etcétera, los samples. Y si sí es bueno tratarlo en otro programa porque puedes en la postproducción mejorar muchos aspectos del mismo beat. Aquí, por ejemplo, este es el beat ya de toda esta maroma hecha en SP1200. Y ahora lo trajimos aquí al FL Studio. Ya están nombrados los canales, ya está todo listo. Y esto sería como la vuelta Obviamente aquí ya hay arreglos, aquí ya hay cosas Por ejemplo, eh, ya hay filtros aquí ya hay compresión, aquí ya hay campo estéreo, aquí ya hay varias cosas que se pueden hacer directamente desde, desde el FL Studio, que se pueden hacer allí también, pero que es más recomendable hacerlas aquí mismo en la interfaz del FL o que ustedes pueden usar cualquier otro programa, no hay ningún problema. Lo importante es que tengan los stems, porque esos son los trackouts, pues, como los, los, los sonidos, canal por canal, la secuencia por canal, Toda separada, uno por uno, así como se está viendo aquí de arriba hacia abajo. El sonido aquí obviamente ya es otro y aquí ya hay arreglos, aquí ya hay pianos, aquí ya hay varias cosas eh, que hay por aquí también. Si sí, hay otro, otro tipo de piano, eh, los bajos, bueno, etcétera. Chequean el sonido, es bastante notoria la diferencia. Pero bueno, hoy vinimos aquí a extraer. Un acorde, vamos a jalarnos un acorde Cualquier cosa que podamos hacer aquí No hay ningún problema, puede ser lo que sea Y lo voy a grabar directamente No como archivo y a importarlo en Koala Sino que lo voy a grabar desde el micrófono del Koala Y voy a tocar el acorde en el piano Y lo voy a grabar directamente Cerca al monitor Derecho o izquierdo de aquí del estudio Y con ese sonido vamos a hacer algo en Koala Sampler Entonces manos a la obra, muy bien y ahora tenemos aquí eh, nuestro proyecto nuevo, se ve totalmente vacío, aquí ya no hay nada, vamos a jalar aquí por ejemplo unos pianitos, a ver qué nos topamos muchachos, vamos a chequear, eh, solo necesitamos un acorde, es algo sencillo, es pues para el caso del tutorial, podemos escoger lo que queramos, vamos a este a ver qué tal, eh, Probemos este preset y... Suena muy bien, suena muy bien. Vamos a buscar otro preset. Otro más. Veamos este que dice Glowstick. Bien intenso, no, hang up. Ese me gusta porque tiene ese sonido ahí como de una vez lo sucio y toda la cosa, ¿no? Es muy importante escuchar muy bien los sonidos antes de usted ingresarlos al Koala Sampler. Mucha gente cree que no, pero sí, es muy importante en la juega. Y vamos a coger una nota por aquí, en dos. Vamos a ir a una nota por acá, a ver. Vamos más abajo. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar aquí en la galería el piano para que nos dé uno diferente. Ventámonos por aquí a ver qué se ve. Eh, time flies, vamos a ver. relargo ese sonido, por Dios, relargo. Vamos a poner otro también por aquí. Vamos a poner Old Meditation. Qué buenos, qué buenos, qué buenos sonidos. Creo que con eso es suficiente. Um, a ver qué podemos sacar por aquí. Mm, no, yo creo que con eso es suficiente. Y es momento de pasar estos sonidos ahora sí a el Koala Sam. Bueno, y ya estamos aquí en el Koala. Ya hicimos aquí, parce, el deber de pasar estos soniditos, parce. Enlistarlos aquí en los bancos. Ya saben que es muy importante, parce, venir y colocar todo bien. Antes de empezar a trabajar, antes de empezar a hacerle porque si no después se enreda y donde tengo el sample, donde tengo este sonido y esa cosa de frente en sus ojos hablándole y como el desorden es tanto no se sabe qué está haciendo me sobró un, un canal pues un canal no, un, un banco el D no lo voy a utilizar eh, voy a utilizar el C, el B y el A aquí en el A tengo los sonidos que renderizamos del, del FL y aquí en el B tengo los acordes de esos sonidos y aquí en el C tengo las baterías, acá es donde está sí, okay. y aquí tengo los acordes y aquí están los sonidos por separado Y estos sonidos se los voy a dejar a ustedes ahí en la descripción para que los puedan descargar para escuchen bien en la descripción de él cuando salga el drum kit número 3. Ojo a eso, eh. un saludo ahí al pana Will que nos está hablando por aquí, pero en este momento no podemos, el pana se está recuperando, espero que esté muy bien Will, ya sabe parcerito, las remejores, que salga muy bien de todas las cirugías y nos vemos en casa, me imagino yo, ¿Qué sé yo parce, ya casi se activa el THC, hago ahí, aprovecho, ya he dicho acá en el video, pero aprovecho y repito parce, marzo THC, ya saben que el canal es Cypher Hill 1341, bueno, Aquí está la maroma, entonces vamos a chequear Yo ya adelanté algunas secuencias, claro que sí Yo ya me adelanté, estuve por ahí cacharreando cositas La idea es venir a ensamblar para que sea más rápido Para efectos del tutorial, es nada más Permítame, yo coloco por aquí una cosita Esto está acá bien, acá todo está muy bien Tiene ya el pitch hacia arriba corregido Hacia abajo, perdón Muy bien, acá tenemos lo que es las baterías Y acá tenemos lo que es los acordes, bueno, pasamos a enseñarles muchachos, eh, aquí tengo ya las secuencias, estamos en el, en el sitio de las secuencias y aquí ya tengo algunas secuencias como para ir adelantando, quiero que las escuchen por favor Es muy fácil, aquí vamos a tratar de instalarle, vamos a tratar de sumarle un poco más a lo que ya hay dentro de lo que he creado. Ya tengo algunas secuencias aparte, ya tengo algunos juegos de baterías, bueno algunos no, la verdad a mí me gusta hacer mucho drums. Me fascina, Parse tocar batería en, en las pistas, no es que yo sea un baterista, obviamente, pero eh, me fascina, me fascina la percusión y todos los años de mi vida desde que llevo Parse en la música siempre he recordado ese interés, ese amor por, por la batera, porque es lo que le da el alma, lo que le da la, el sello, lo que registra de, de qué género es muchas veces. La batería es súper importante, es más importante que a veces la melodía, porque la melodía puede estar ya bien y la batería nada que, que cuadra y se puede arruinar un proyecto si la gente no tiene la paciencia de ir a corregir la batería y hacerla bien hasta que encuadre. Y hasta que suene natural, ¿cierto? Se trata de eso. Y en el panel de las baterías, donde tengo acá las secuencias de las baterías, como pueden ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis baterías. ¿Y ¿Sí, por acá hay más? No, no hay más. Ahí mueren todas. Eh, se pueden adaptar fácilmente a estos eh, seis o siete estilos de, de música que se hicieron. Eh, Quiero ser muy enfático, la batería es muy indispensable, es muy indispensable, más fácil está la, la, la melodía lista y nada que luz verde para soltarlo porque la batería de pronto todavía le falta, la batería hay que trabajarla, la batería es importante, es muy importante parce, le da el estilo, repito, le da la marca personal al ritmo y eso es lo que uno consigue con la batería para el beneficio de la canción. Sí o sí es un recital, parce, es, es, es la suma de muchas cosas, pero bueno, se trata de ir haciendo y de ir descubriendo de a poquitico. Acá tenemos esta batería, por ejemplo. Con los drum kits que ustedes están bajando, parce, ya saben, llevamos dos, parse pueden ir haciendo juegos de baterías, y a medida que voy soltando más drum kits, habrá más sonidos que vienen de la misma línea, del mismo BST o de la misma eh, fuente. Y eso va a permitir de que tengan unas, unas baterías que no salpiquen, que sean más parejitas, que sean como más in situ. Pues, parce, ya saben, es muy importante la batería. Chequemos esta. Recuerden que yo aquí en el koala puedo ir alternando mientras tanto entre los canales y toda la cosa. Vamos a añadirle a este mismo que está sonando ahí mientras está sonando. Añadamosle una batería, por ejemplo, para que lo podamos mezclar y de una vez sentir el paso como va yendo la cosa. Ta, ta, ta. Démosle play. Ah, pero no, me gustó más la batería de acá oh, Listo, entonces la pone Le da mezclar y le da play Excelente Bueno, vamos a pasar aquí por ejemplo Esta, esta que está sonando aquí en este momento Precisamente es la de la intro más de uno piensa, ay eso está muy muerto pero encaja perfecto, tienen que chequearla muchachos, analice ¿lo ven? ahora mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, ahora tenemos esta, y busquemosle aquí un juego, De moleza, que tiene bastante actividad en los platos. A ver qué tal nos suena. Muy bien. Oh. Subo perfecta. Esta. Cuando... Son la misma, son exactamente la misma. Esta melodía, estos, estos cuatro puntos, ya les voy a poner esta misma melodía, sumada con estos cuatro punticos, estos cuatro punticos es esto nada más. Lo único que hace es un refuerzo a la melodía. Aquí en este canal, por ejemplo, está sin ese refuerzo y podemos usar... Podemos usar, un momento por favor, borremos esto de acá, y ahora sí podemos usar esta batería aquí abajo. Así ya tenemos la, la batería de la introducción, la batería de los versos en esta secuencia, la batería aparte. En esta también y otra muy diferente en esta. Y aún así nos quedan una dos tres ¿Y por qué no? Esto también puede ser una melodía. Claro que sí. Hay muchas secciones que se necesitan con vacío. No todas las instrumentales tienen que llevar todo lleno y todo saturado y todo sonando en todo momento. No. Por bloques, por secciones, por grupos. Puedes hacer que la instrumental destaque mucho más. Ojo ahí. Anote, escriba y por favor, suscríbase al canal. Si no le ha dado like, dele like. Papi, no se le olvide, este es el canal para los artistas independientes. ¿Cómo suena? Uh. Yeah. You better believe it again. Ya tengo la cancha. Fucking the game. You got the food. Freaking ass me as the motherfucking freaking you go. Black in your flues, chicken the game, my set, fucking you pain. Querémelo ahí. Bueno, bueno, esto está muy bacano, Parce. A ver este... Esto está chévere. Está ya. Esta, esta. ¿Y esta qué tal? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, aunque está súper, súper activa esa batería, pero let's get it. ¿Cómo borrar la batería cuando voy a reemplazarla totalmente tal? Le doy aquí, me paro en cualquier parte y lo dejo sostenido unos dos segunditos y luego arrastro hacia donde quiero borrar, así como estoy haciendo acá y aquí de la misma manera, tan, chao, absolutamente se ha ido Traemos nuestra batería introductoria, la ponemos por aquí y aquí le vamos a meter la batería que estaba sonando Super activa, le damos que sí, esto qué es son puras secuencias con las mismas cuatro notas, con exactamente las mismas cuatro notas se puede construir todo, parse. Son dos nada más, son cuatro samples, son dos notas y es algo muy fácil. Yo espero que me estén entendiendo a qué voy. Pero de verdad que si sí, parce, esta, a ver qué tal. Sí, me gusta, podemos llevarla, suena tranquila, suena clásica. Y vamos a ver cómo va esta maroma. Pues yo creo, parce, que se entiende muy bien, parce, el objetivo con la instrumental Las melodías están brutales Ya se podrá trabajar un bajo Ya se podrá trabajar, qué sé yo, acompañamientos de violines Se pueden crear muchas más estructuras Muchos más eh, sonidos de esos mismos sonidos Porque se pueden crear, claro que sí Este ha sido el tutorial número 7 Para Koala Sampler aquí en el canal de NDA Records Ya saben que tenemos un canal nuevo llamado MDA Inc Y está en Bebo. Solo es ir y buscar MDA Inc, todo es un tico Bebo. Para que le salga y cheque los videos que estamos subiendo, parce. Arrancamos durísimo. No se les olvide que marzo reabre el THC. Vuelve y se abre la oportunidad 2022. Vuelve y se abre esta gran oportunidad para los MCs. Que realmente les gusta ir a botar el power. Las barras. Delante de la cámara, el micro. Para todos los espectadores del canal. Y para esa misma persona. Porque sí o sí, eso es un video que le queda a ese artista. Que puede después coger y decir. Hey. Voy a ir a presentarme en tal festival Voy a ir a presentarme en tal evento Voy a presentar esto como una prueba De lo nuevo que estoy haciendo O de mi actualidad en la música Así que sí o sí es algo que le puede servir a los artistas Ya saben mis hermanitos Es el capster desde la NBA Motherfucking Records 1341beats.com En la fucking casa Y yo me despido con el sonido blistino Del motherfucking underground Ya saben, parce, en el próximo tutorial, sí o sí, parceros, en la juega, el número 8, vamos a hablar de algo muy importante que son las formas de captura de video. Hey, ¿Cómo puedo tener una aplicacioncita qué me recomiendas Capser, ahí, parce, para descargar así con video porque es súper fácil, es súper, súper fácil. Vas hasta YouTube, si quieres hacer el digging desde YouTube y chequeas el sample, pones a grabar si ¿sí? la aplicación es muy súper fácil pones a grabarla y ya listo 10 15 segundos 20 segundos lo que dura el sample se lo lleva y lo importa aquí en koala donde dice import video, de abajo para arriba la tercera donde dice help settings import video, ahí es donde se importa ahora no importas vídeo ya habrás visto ¿sí? si estás siguiendo todos estos tutoriales que por ahí en el pasado lo hice no es que traes video acá a estos cuadritos no el audio se sustrae el audio automáticamente de esos videos y ahora quedas con el audio listo para poderse ampliar y poder seguir parceros ya saben un abrazo enorme y nos vemos en el número 8 ¡Biach!